¿Sabían que realizar trámites en entidades bancarias suele ser un problema para la interacción y la comunicación? Sin embargo, les tengo una muy buena noticia. Resulta que esta entidad bancaria, veamos, Banco Popular ya cuenta con ajustes razonables en sus puntos de atención a través de Servir. ¿Y qué es Servir? Servir es el servicio de interpretación virtual, así que pueden acercarse con total tranquilidad a las oficinas del Banco Popular para la gestión de sus trámites financieros, proyectos a corto, mediano o largo plazo. Con Servir la comunicación es mucho más fácil. Y a nivel nacional, ¿cuáles son los puntos más cercanos que cuentan con este ajuste razonable? Veamos. Estos son los puntos de atención que cuentan con este servicio. Pueden acercarse al punto más cercano para contar con el servicio de interpretación virtual Servir.